¿Cómo les va? 670 mil millones de pesos. ¿Escuchaste bien? El miércoles, la semana que viene, esta semana que viene. 670 mil millones de pesos. ¿Sabés cuánto es eso? 30 mil millones de dólares. Compromisos que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, los CEOs que nos gobiernan, con los tenedores de Levax. Los Levax son bonos que vos ni los viste ni los vas a tener. ...y están haciendo negocios multimillonarios... ...casi el ciento de los que compraron... Levax son tipos de compañías multinacionales... ...son compañías multinacionales de muchísima plata... ...cuando agarran la guita se la llevan... ...en camiones, a Ezeiza y en avión... ...no es una locura lo que circula en las redes sociales... ...mira, esto es de una advertencia de la JP Morgan... ...esta banca que tanta bolilla le dan los tipos que saben... ...670 mil millones vencen en la semana que viene... Eh, ...y dicen... Que podría haber algún desorden, acá dice, mira un desorden del peso, si hay falla... sabes qué es un desorden del peso? Es la devaluación. mil millones tenemos que pagar nosotros, los argentinos. sabes por qué nosotros? ¿Por qué te digo nosotros? Porque estos tipos contraen las deudas y no las pagan ellos, las pagamos nosotros. ¿Con qué estás pagando la deuda? La estás pagando con tu salario que no te alcanza porque te lo bajaron en dólares a la mitad, con las jubilaciones recortadas, con las tarifas de la luz, con todos los impuestos altísimos que estás que estás pagando, pero básicamente te recuerdo con el, el costo que es el salario. Ya lo dijo Macri en su momento antes de presidente. El salario es un costo, hay que bajar los costos. Lo bajaron, ¿para qué? Para pagarles a sus amigos que están haciendo negocios con nosotros. A ver, y otro otro punto específico con el que, el que van a pagar eh, las deudas, que contrajeron ellos, pero que las pagamos nosotros, es esta. Mira, fíjate rápido esto, Mira, Acá, esto lo anunció el recorte de gastos de la obra pública que anunció el gobierno encendió algunas alarmas entre los gobernadores. Se habló de 30 mil millones de pesos en las provincias. Les recuerdo... Eh, todo el norte argentino está eh, entusiasmado con el famoso plan Belgrano. Ya va casi más de la mitad de la gestión de Mauricio Macri y no empezó prácticamente nada. Se están terminando algunas obras que se estaban haciendo. El segundo puente para unir saco y Corrientes, olvídate. Olvídate, porque acá te voy a mostrar otro dato más. Todo esto que te estoy mostrando son de Infobae, de La Nación, eh, del de, cronista. Es, vos tenés que informarte, no creas en lo que yo te digo. Informate vos. Vení, mira, fíjate. Según el último informe de la jefatura de gabinete de fines de 2017, estas son las provincias que van a recibir dinero en infraestructura. Mira, Catamarca eh, va a recibir 5.100, bueno acá tenés La Rioja 5.000, 4.700 Formosa, Corriente 3.900, Chaco, jujuy ta, ta, ta, ta, ta. Si sumás todo eso, te da más o menos 30.000 millones, que es la guita que va a recortar el gobierno nacional. O sea que no sé a dónde vamos a llegar, amigos. Imagínense lo que va a ser la semana que viene, porque si toda esta gente que va, va a tener 600, 760 mil millones de pesos compra dólares, no hay, no hay préstamo que te alcance. Es como pagar el mínimo de la tarjeta. Sabes que después te viene más caro. Pero es peor que pagar el mínimo de la tarjeta. Es como pedirle, llamar al Fondo Monetario, pedirle plata, es como pedirle a un usurero, porque el usurero... No quiere que vos le pagues la deuda, quiere quedarse con las garantías, quiere quedarse con la casa que pusiste pusiste en garantía o con el auto que pusiste en garantía, porque es más negocio que que vos le devuelvas la plata con intereses. Pero no solo eso, el Fondo Monetario te va a poner, te va a imponer un montón de, de condicionamientos que implican muchos más despidos de los que ya hubo. Y hablando de despidos y para cerrar, porque el otro día les conté cómo, por ejemplo, en el Senasa te echan 4, 5, 10 ingenieros que ganan 20 mil pesos cada uno. Y después te ponen uno que ni te enterás, porque aparece en el boletín oficial, te ponen un tipo que gana 80 mil, porque esta gente no está acostumbrada a salarios de laburante como vos y como yo. Mirá, vamos al boletín oficial y entráis, y fíjate vos, desígnase directora de relaciones internacionales, desígnase directora de gestión comunicacional, desígnase directora de investigación, capacitación, desígnase director de planteamiento, bueno. Sabes cuánta gente designaron mientras te dicen que hay que hacer una achique, que hay que, que achicar el Estado, que hay que recortar los salarios? La semana pasada designaron 23 directores que cobran un montón de plata. ¿Y te acuerdas de la tipa esa que era responsable de circulación en bicicleta? Una estupidez. Bueno, la ascendieron a otro rango con un salario de arriba de 100 lucas. Y no te olvides de la fonoaudióloga de Mauricio Magri que gana 100.000 mangos, como te lo mostré el otro día. Entonces, bueno, ya esto... Y como te repito siempre, no me interesa que me creas, no me creas, pero no, me, no solo no me creas a mí que soy un tipo que ni conoces, que estoy acá en el, en el chaco como siempre digo, no creas en nadie entonces, porque si vas a repetir como un lolo todo lo que están diciendo, estamos en el horno, empecemos a pensar, porque lo que va a pasar la semana que viene es crucial, es crucial para todos nosotros. Ya, si, si el gobierno acepta y si los diputados que tenemos no ponen un freno realmente para que nos contraigan la deuda que van a contraer, estamos fusilados, amigos. Yo prefiero ser pobre y no deber, que ser pobre y deber un montón de guita, porque la pobreza no va a cambiar, vas a seguir siendo pobre. Y encima, tus hijos van a ser pobres, tus nietos van a ser pobres y tus bisnietos van a ser pobres. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chao.